Era. es un libro que voy a publicar dentro de poco y es un poco una mezcla entre la decadencia de la poesía flamenca como decía Félix Grande eh, la poesía flamenca es uno de los valores de, la, de los cultos de las paredes que tenemos y es nuestra misión conservarla para que los que vengan entrar las nuevas generaciones puedan saber lo que realmente significa el flamenco, que es un poesía. Eh, ...sin más... Eh, ...por pues si a Volvería a mi flor temprana... ...sonido del agua... ...por la piezas de la dauda... de madera castaña... El ...aroma de la mañana... ...de la tarde... ...de sangre que la guarda... ...a cada paso la espada... ...en el recuerdo... ...la fragua... ...los ojos... ...el alma... ...blanca... Blanca de nácar. Apenas me miras, ¿qué callas? ¿El todo es la nada? ¿El ahora es mañana? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me das tu mirada? Tengo mis letras por solear y una noche de agua. Blanca de nácar.